Buenas, mi nombre es Sofía Flores y hoy me gustaría explicarles cómo instalar el teclado Chipcha en un dispositivo Android, es decir, en un teléfono celular con el sistema Android. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página web oficial del teclado Chipcha, la cual es teclado.bribri.net. Una vez que hemos ingresado, vamos a ir al menú y nos dirigiremos al apartado de Android. Una vez en Android, vamos a instalar la app multiling o Keyboard. Seleccionamos y el enlace nos conduce a Google Play. Desde ahí vamos a instalar esta app. Yo, como pueden ver, ya la tengo instalada, entonces no la voy a instalar. Ustedes tienen que instalarla y esperar que se instale automáticamente. Una vez instalada procedemos a abrirla y a continuación veremos este menú. Aquí tenemos que fijarnos en habilitar el teclado. El menú está en inglés. A Novel this keyboard. Seleccionamos esta opción y habilitamos el teclado seleccionando la pestaña. Aceptar, aceptar y ya tenemos seleccionado nuestro nuevo teclado ahora vamos a seleccionar el método de entrada en el punto 2 SELECT THIS keyboard. seleccionamos y volvemos a seleccionar nuestra aplicación una vez que hemos hecho eso vamos a regresar a la página web del teclado chipcha como ven ya hemos completado todos estos pasos y ahora vamos a proceder a importar el layout desde el dispositivo Android. Vamos a copiar el código contenido en el siguiente archivo, bribri.txt. Para eso, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el enlace y a continuación tocar la pantalla. Se nos va a abrir una ventana, seleccionamos todo y copiamos. Cuando hemos copiado ese código, nos dirigimos nuevamente a la aplicación y nos vamos a test. Aquí vemos un teclado y una barra espaciadora de color amarillo. La seleccionamos y nos desplazamos hasta una etiqueta que dice layout. La seleccionamos y vamos a posicionarnos en la primera opción, la que está entre paréntesis cuadrados que dice más D -I y que significa do it yourself hazlo tú mismo entonces seleccionamos y aquí tenemos que tener cuidado en bajar hasta ver la opción de pegar seleccionamos pegar y aquí vemos que se nos presenta una nueva ventana con una pregunta use this layout Quiero usar esta distribución? Tenemos que fijarnos que diga title Chicha. Si eso es así, le damos Aceptar. Y ya tenemos instalado el teclado. Solo tenemos un pequeño problema, y es que los diacríticos y las letras son muy pequeñas. Pero en el siguiente video tutorial les voy a explicar cómo mejorar el contraste. Nos vemos.